Bueno, estoy aquí para hacer un nuevo video, espero que disfruten estos dibujos que hago y sígueme si les ha gustado el resultado. Yo hice todo, la figurita, ya le empecé a puesto textura, ya hice los ojos, la boca, el cuerpo, ya solo me falta las manos y la espada. Espero que me sigan para más videos, más contenidos Estaré subiendo más videos estos días Espero su apoyo Dale me gusta al video Síganme en Instagram, en Facebook Por donde pueda seguirme Gracias Ok, ya terminé con la mano Ahora empiezo a hacer la espada Y les voy a mostrar el resultado final al video gracias por ver este videito nos vemos próximos videos adiós